A Yelen Britos, que es nuestra compañera de San Luis también A Yelen, bienvenida a LV7, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Buen día, buen día para toda la gente de Tucumán Por supuesto que en febrero los esperamos en San Luis Vamos. ¿Cómo que no? Así es, tenemos una súper agenda El verano se extiende en febrero, sí. eh, se extiende muchísimo eh, Por ejemplo, yo me no fui a vacaciones en enero eh, y en febrero, para mí yo sigo en modo de vacaciones, porque estoy en San Luis. O sea, no, ¿no? yo todos los, todas las tardes alguna actividad realizo, los fines de semana en algún festival voy, participo, y entonces eh, se puede seguir en modo de vacaciones. Y además tenemos una agenda de festivales muy, muy lindos y muy importantes. Por ejemplo, recién, Carlos, acabo de tener una conferencia de prensa que dio el intendente de la ciudad de La Punta, la ciudad de La Punta es una localidad eh, nueva, que sí. está en San Luis Capital, o sea, está a 15 kilómetros de la capital puntana. Es una ciudad que tiene 20 años, uh -huh. o sea, nuevita, es muy linda, muy tranquila. Bueno, y allí se va a hacer el Festival de los Vientos, es la sexta Mira. edición del Festival de los Vientos. ¿Hay lugar todavía ahí? hay lugar todavía para edificar? Porque yo tengo imágenes de ahí. Sí. Tengo una Hernán Fernández, sí, sí. Hernán Fernández, que es un amigo mío, vive ahí sí. en, la, en la punta, me dice Carlito, veníte porque acá te volvés loco te, te enamorás del lugar ¿cómo, sí. le, cómo le pasó te, a él? te juro que sí eh, eh, es muy lindo, es muy tranquilo hay uh -huh. lugares todavía para vivir allí bueno, y en este festival va a ser un festival con una agenda de muchos, muchos folclores porque va a estar el chaqueño para va a estar Juan Fuentes va a estar el indio Lucio Rojas y además grupos folclóricos locales ¿eh? la verdad es que eh, es un hermoso festival que, bueno, venimos acobardados en San Luis. Uh -huh. la, la semana pasada, que justo yo no estaba, pero realizado el festival muy importante que es en Villa Mercedes, en calle Angosta. Uh, sí. Y sorprendió un terrible temporal. Ha sido sí. noticia, la verdad, que todo... Eh, incluso los dedos, yo justo no estaba, pero tengo otros colegas que estaban haciendo la cobertura. Y los destrozos en vehículos, eh, los ataques de pánico que sufrió mucha gente, huyendo del festival, uh -huh. heridos también, ¿no? Esto ha generado también, bueno, primero, medidas de por parte del gobierno de la provincia, en cuanto a medidas económicas, porque los más devastados por este temporal terrible de piedras fueron eh, la gente, y sobre todo quienes, los emprendedores, los artesanos, sí. eh, los gastronómicos, eh, cada uno de ellos, a mí me gusta mucho recorrer, eh, haciendo notas, escuchándonos un poquito, o sea, eh, están los que van siempre al mismo festival, eh, que son de la zona, están aquellos que van rotando, pero están todo el año claro. preparando lo que van a vender, ¿no? En cuanto a los artesanos, todo el año, los gastronómicos dándole todo lo mejor. Bueno, todo eso se destrozó en este festival de Callangosta, todo destrozado. Los artistas también, por supuesto, no pudieron actuar y mm, no sé si les pagan o uh -huh. no les pagan, eso es otro tema, ¿no? Pero... ...los artesanos, los gastronómicos... ...que viven de forma independiente... ...son monotributistas... ...que, que no pagan un seguro de nada... ...porque Sano. no alcanza para nada... Eh, ...han quedado muy acobardados... ...hay muchos otros festivales en la agenda... ...y están todos... ...y, y esto también sirve como elección... ...para mirando al cielo... ...mirando, hagámosle... ...hagámosle caso realmente a los alertas... ...esto también nos sirve a, a todos, ¿no? ...a veces, no, no, bueno, pero una tela ...y después no pasó nada, a veces sucede... Y a veces pasa esta terrible piedra que sucedió en, en Villa Mercedes. La verdad claro. que ha dejado como una lección y mucho miedo también. Sí, ha, ha, ha mostrado una realidad en lo que pasó en San Luis con lo que pasa con el clima, ¿no? Entonces, eh, realmente ha dejado en alerta al resto de otras provincias cada vez que a veces se acerca una tormenta, estamos pensando en San Luis también, en lo que ha pasado ahí. Y también se ha suspendido otro de los festivales que se iba a hacer, que era el del rock, si no me equivoco, ¿no? exacto este, uh -huh. este jueves este empezaba jueves. el rock de la casta con, y además eh, tenía números de rock increíbles a nivel nacional a nivel local y era gratuito con entrada oh. gratuito mañana iba a estar eh, así, mañana jueves iba a estar chano uh -huh. el o, o, hoy, jue, hoy miércoles hoy miércoles hoy miércoles iba a estar chano, es a estar chano. Sí. el jueves iba a estar airbag el viernes iba a estar las pelotas estelares eh, y el día sábado no te va a gustar o sea es una agenda pero maravillosa y gratuita no hay es manera de, no, hay, no hay manera de cambiarlo digo de que se pueda reponer este festival no ya está eh, está suspendido, la verdad que eh, no. pasa que ha quedado muy conmocionada la, la mm. gente de Misa Mercedes. Eh, los daños han sido enormes en sí. los vecinos y en los turistas que han estado en el festival en cuanto a rotura de, de vehículos y después la gente en general, mm. aquellos que estaban en su casa, pero eh, destrozos de, de vidrios, de ventanas, autos que no tienen un buen garage también se destrozaron. O sea, eh, realmente fue eh, un temporal Tremendo. que azotó mucho. Entonces, re, el clima eh, de la gente, la economía, el dolor. Eh, hizo que, que se suspendiera este segundo, este festival, digamos, esta parte del rock, que es el rock de la casa, y además en un lugar que es eh, el predio de Calle Angosta, ha sido totalmente remodelado, yo lo conocí remodelada el año pasado, es muy lindo, eh, es muy moderno y es bajo techo, pero claro, los vehículos no, o sea, y el resto, todo el, el merchandising, todo lo que es, los carritos y todo eso, no, está al aire libre, entonces... Eh, ante semejante temporal, bueno, todo se afecta igual Por más que el anfiteatro principal esté techado. Claro, claro, afectó muchísimo Digo, para aquellos que nos están escuchando aquí en la provincia de Tucumán Digo, los, el tamaño de, de, de, de las piedras que han caído Eran significantes, eran grandes El tamaño de una de una pelota de, de tenis, un poco más grande Rompieron sí. todo ¿Sabés algo? Si el gobernador Porque ahora hay que reconstruir todo lo que se rompió ¿Tenés alguna información de eso? Sí, sí, sí, el gobernador vino una conferencia de prensa junto con el intendente de Villa Mercedes, que se llama Maximiliano Fronteras, y bueno, se comprometieron a, a, a realizar aportes económicos. O sé sea, que van a estar en el momento de, de subsidio, de de hacer como una especie de de, de detalles en ¿Cuál? cuanto a los da, a los daños y, y resarcimiento, ¿no? Que todo eso también es todo un protocolo y un tema, ¿no? Pero bueno, eh, salió el gobernador justamente a. a ...a brindar como primero una contención para decir, uh -huh. bueno, no están solos, el Estado los va a acompañar. Vamos a ver cómo, cómo se hace eso, todavía los detalles no se conocen. Uh -huh. Bueno, vamos a ver en detalle, porque encima enero la rompió, cuando uno ve los números de enero la cantidad de ocupación que tuvo San Luis, el alojamiento turístico, ha sido un buen un buen enero, digo, y es, queríamos tener la posibilidad de terminar enero bien, y justo acá esto, que realmente nos complica bastante, digo, yo ya me pongo en el lugar de, de del puntano, pero digo, eh, me pasa, sí. digo yo también quiero de, de ir a disfrutar de un rock, quiero disfrutar de un festival folclórico, sí. la calle Angosta, que es un clásico en Argentina, sí, sí. y te da bronca que pase esto, pero es la realidad del que estamos viviendo hoy. Oh, sí, eso sí, bueno, y y todos los intendentes, porque bueno eh, todo el fin de semana, este fin de semana como te contaba, después viene un festival también el de la empanada ahí en Villa de la Quebrada, claro. que es un lugar de mucho turismo religioso, en San José del Moro, que queda muy cerquito de Villa Mercedes, también está otro festival de la empanada, después se está preparando todo para el próximo fin de el festival del Valle del Sol en la Villa de Marlo, 50 años mm. cumple este festival, es un gran festival en la Villa de Marlo que es hermosa. Eh, y bueno, se está preparando todo en ese predio que es un, el anfiteatro el, el, el Antonio Esteban Agüero está abierto uh -huh. y es, tienen en agenda desde los auténticos decadentes y un gran cierre con los divididos no uh -huh. o sea, eh, están todos eh, hemos pedido tanto de llover, de lluvia por la emergencia hídrica porque los diques siguen estando muy tristes y los uh -huh. diques y los ríos también pero no... Eh, temporadas tan grandes. Claro, no esto, no esto. Bueno, y entre todo esto, ya digo para para que la gente tenga en cuenta que sucede también en san luis Entre todo esto, el hermano el gobernador lanza su candidatura. Es una cosa de. Así es, así es, también. Así claro, es, estuvimos... como, si no, como si no fuera poco, todo lo que pasa. Exacto, como si no fuera poco, vivimos a trabajar al ruedo y volvimos con todo. Y Exacto. la rosca política se siente fuerte y en todas partes y aquí eh, siguen sí, pisando fuerte los hermanos Rodríguez A uh -huh. Adolfo, Alberto, Alberto es el actual gobernador Adolfo es hermano con el que siguen tironeados y peleados y siempre Adolfo quiere ser gobernador ayer se presentó a Adolfo Rodríguez A en lo que es la fiscal que es una sede, eh, podemos decir eh, política, de estudios políticos que tiene su este sector se hizo una asamblea eh, y en este caso manifestó que quiere ser candidato a gobernador que va a la batalla, pero que va con la unidad. Y lo, lo, lo, lo alcanza a entrevistar y digo, pero hay diálogo con su hermano, no. Entonces, o sea, claro. está muy difícil esta unidad, está muy difícil. Claro. No hay diálogo. Eh, Alberto Rodríguez Sá presentó presentado en pleno enero, sorprendiendo a todos, a al Gato Fernández, que es un dirigente muy fuerte políticamente del interior de San Luis, eh, y Adolfo, que quiere ser? La verdad está muy difícil todo, pero bueno, eh, la rosca política en este verano 2023 es fuerte porque tenemos un año electoral. Claro, claro, va a ser va a ser eh, fuerte ahí a Yelén. Me parece que vamos a tener que empezar en algunos meses empezar a hablar de este tema para ir viendo hacia dónde va, ¿no? Los hermanos que no se hablan, eh, pero se, sí. postu se postula, bueno, en fin, todos los festivales que se vienen ahora. Por suerte, lo, el del fin de semana que viene no se suspende, eso sigue en pie, está todo bien ahí este fin de semana viene todo bien el clima así que okay. eh, todo en pie. bien Angelén, la verdad que hay mucha información para ir repasando con vos, pero bueno ahora ya nos come el momento de la de la pausa queremos estar en contacto más seguido Angelén con todo lo que venís y nos contás porque la verdad que siempre hay detalle de todo hay muchos temas que quedaron por por charlar pero la verdad que siempre estamos agradecidos con todo el trabajo que hacés con nosotros aquí en lb 7 a ustedes, un abrazo muy grande para la gente de Tucumán, ya saben, nos esperamos en San Luis en este febrero que... Va a estar re, está realmente muy, muy lindo. Gracias, Ayelen. Te mandamos un abrazo gigante. Gracias por estar. ¿eh? Chao, chao.